Por último, vamos a hablar de los ependimositos. Los ependimositos o células ependimales, ¿sí? Son un conjunto de células ciliadas, quiere decir que tienen vellitos, ¿sí? Y estos ependimocitos o células ciliadas están recubriendo los, eh, todos lo, las cavidades y espacios donde hay líquido cefalorraquídeo, facilitando que el líquido cefalorraquídeo comience a fluir recuerden que el líquido cefalorraquídeo es un filtrado de sangre de plasma sanguíneo que va lleno de nutrientes o sea que lleva nutrientes al sistema nervioso central que lleva como ladrillitos para producir neurotransmisores sí pero también permite desaguar o eliminar eh, los que se llama eh, toxinas ¿Sí? Y esas toxinas, o sea, como inflamatorias, son deben ser eliminadas permanentemente. ¿sí? Eh... Entonces, los sependimositos con sus vellitos van permitiendo que el líquido cefalorraquídeo fluya y no se estanque. Si se llega a estancar ese líquido cefalorraquídeo, pues el problema será gravísimo, ¿sí? Porque vamos a tener trastornos de eh, inflamación también y porque podríamos tener, eh, por ejemplo, eh, una enfermedad como la, la hidrocefalia, ¿no? Lo cual puede dañar el tejido cerebral enormemente por aumentar la presión dentro del cerebro. Entonces, aquí vemos las flechitas que están indicando hacia dónde va, va migrando el líquido ceflorraquidio en el, en el plexo coreodio, se produce y se va filtrando a través de una cisterna, ¿no? Si se tapan las cisternas o si los, eh, estos ependimositos no lo hacen girar, pues se comienza a acumular dañando el tejido y también inflamándolo y haciéndolo más tóxico. Entonces, hace como unos dos años se descubrió que era... Eh, que había, un, que todas las noches hay unas, unas olas, unas mareas, eh, durante el sueño de ondas lentas. ¿Sí? Resulta que durante el sueño de ondas lentas, nuestro cerebro, o sea, el sueño, mientras estamos durmiendo, ¿sí?, permanentemente nuestro cerebro comienza, eh, vamos entrando por diferentes momentos de, de, de, de sueños ¿sí? unos, unos momentos donde hay una mayor actividad y unos momentos donde hay una menor actividad. ¿sí? Va a haber un momento en el cual hay una menor actividad, donde las neuronas están como más silenciadas entre ellas y ese momento se llama ondas lentas. En ese momento se ha visto unas, son unas olas, de líquido cefalorraquídeo que van de posterior a anterior y van circulando ¿no? eso lo que refleja es que el cerebro se va, se está lavando ¿sí? entonces todas las noches nuestro cerebro se lava y si están durmiendo en este momento en clase también se está lavando en este momento y eso facilita tener un cerebro saludable, entonces también dormir bien y buenos hábitos de vida, no usar tantas pantallas es importantísimo para mantener saludable la función de los ependimositos